Bueno, amigas, el tutorial que tengo de este bolso, lo tenéis aquí, os sale una I y sabéis cómo hacerlo, pero iba a poner dentro de ese tutorial de cómo saqué el molde de este bolso, ¿no? Y ahora lo voy a explicar y os voy a explicar cómo sacar molde de otra de otra forma, ¿vale? Este bolso que lo tenéis aquí, el tutorial, sale con el ratón, le dais con la i y os sale el tutorial de este bolso. Y si es con el móvil o la tablet, con el dedo le dais a la pantalla y os sale una i Y ahí le dais otra vez y os salen cinco tutoriales, ¿vale? Y uno de ellos es este. Bueno, ¿cómo saqué el molde de este bolso? Así lo saqué, ¿no? Entonces, es muy simple. Esta boquilla tiene 19 centímetros. Yo ya no lo he encontrado plateado. Por eso os digo que es muy difícil que consigáis... Una boquilla igual que la mía y por eso yo no dije cómo se reducía, cuánto iba a reducir los laterales. Porque depende de vuestra boquilla, ¿vale? Entonces, esta tiene 19 centímetros, que es igual que esa. La encontré en dorado. 19 centímetros. ¿Veis? 19. Es para que sepáis la medida que tenía mi boquilla. Bueno, como lo saqué, muy simple. Coge dobla el folio por la mitad yo lo voy a doblar por la otra parte porque vamos a... justo por la mitad lo ponemos bien y doblamos esto lo podéis hacer con la tela con piel y podéis hacerlo. Un bolso perfectamente con tela con piel. Lo ponemos o centramos. Vemos que, cuál es el medio de nuestra boquilla. Si queréis medir, pero más o menos calculáis. Se ve claramente que ahí está la mitad, ¿no? Entonces cogéis y por dentro, si no se mueva. Por dentro dibujáis el arco. Y ahora es vuestra creación. Ahora ya podéis hacer lo que queráis. Entonces, si lo queréis, que se abra más o se quede así en resto para abajo, o queréis que se quede en forma bombada, como hice yo. Entonces, yo hice así. Abrí y hice esto. Entonces, ahora lo dobláis así. y cortáis por la mitad, dobláis otra vez papel y así los dos lados sale igual. De esta forma también podéis calcular, haciendo este molde, podéis calcular el número de cadenetas, veis el número de cadenetas que tenéis que realizar. Normalmente no hay que llegar hasta el mismo final, porque este lo hice en tipo ovalado. El, la base, entonces, como vamos a aumentar, no hay que llegar hasta el mismo final, ¿vale? Esta es un, una forma. Luego tenemos una cuadrada, esta podéis hacerla más pequeña, ¿no veis? que Está así, lo queréis más pequeño, que no sea tan pronunciado, lo hacéis aquí, ¿veis? Que queréis que se quede recto, eso ya depende de vosotras, cómo queréis la forma. Lo queréis circular, que también circular quedaría muy bonito. Pero hacéis un lado nada más. Hacéis un lado nada más. Lo dobláis y cortáis. Otra de... Este mismo. pues Este hacemos lo mismo. Este necesitaría otro folio más grande. Por ejemplo, yo necesito un folio más grande. Cojo dos folios. Ponemos dos folios y cogemos y le ponemos celos. Y ya podemos hacer el dibujo que queramos de él. ¿Veis? Ya le he puesto celos. Si no, ponéis un papel de publicidad. Será por papel de publicidad que tenemos en nuestros buzones. Y ya está, hacéis lo mismo. Otra vez dibujáis. Esto sobre todo sirve para los que hacen bolsos de tela. Pero también nos sirve mucho para los que hacemos el ganchillo aquí pues lo mismo la misma forma o hacemos que nos salgamos más y queremos hacerlo aquí como un triángulo y resto para abajo y así me salgo de cámara veis otro bolso muy bonito que saldría hermoso este sería un bolso enorme enorme o sea que de pequeño no tendría nada este saldría un bolso 26 por 37, imaginaros un bolso enorme que queréis hacer un pequeño bolso a lo mejor o un, una funda de gafas tejida o con tela, hacéis lo mismo siempre tenemos que doblar el folio por la mitad ¿vale? no se olvide eso siempre por la mitad pongamos mitad mitad y aquí queremos hacer una funda para nuestra gafa o nuestro móvil, lo que queramos yo haría otra cosa, pero bueno Cogemos una regla, queremos que nos quede más recto. Así. Y aquí podéis hacer una funda de gafa, funda de gafa, funda de, de lo que queráis. ¿Vale? Ponéis por la mitad y lo cortáis. que lo he por donde no es, ahí, y ya está, cortáis y os sale una funda de gafas muy linda. ¿Veis? Y así podéis calcular las cadenetas que necesitáis y el largo cuando tenéis que parar, cuando estáis tejiendo con crochet. Con tela es fácil, pero con crochet es más complicado, pues de esta forma podéis hacerlo con más facilidad, ¿vale? Lo estoy haciendo dibujo para que veáis que puede hacerse de muchas formas, ya que me he equivocado y no he hecho el vídeo como tenía que hacerlo, pues estoy dando ideas. Este igual. este por ejemplo, podemos, hay que doblar por la mitad. Y esta es la misma operación, ¿vale? Y ya vosotros, ya vuestra creación, vuestra imaginación. Aquí yo daría esto. Y le pondría con una regla. Mira qué lindo quedaría. Así. Este. ¿Veis? Así podéis crear el dibujo de vuestro bolso. Vuestros patrones. ¿Vale? Lo cortamos lo he puesto al fondo negro para que lo veáis mejor, Ve, este otro que tiene corazoncito pues lo he dejado así como he terminado más coqueto este es el que realicé que es este bolso veis, me guié más o menos de la forma, me sirvió para saber la cadeneta, y la altura que iba a parar y más o menos para saber la apertura de la boca que es todo esto entonces yo calculé y entonces me vino bien. Este es uno, este es otro, este es el grandote que hemos hecho. ¿Veis? Enorme. Este es bastante grande. Este se puede hacer con trapillo. Y cuadrado. Terminado más moderno, más de art deco. Y nuestra funda de gafas o lo que queramos O hacer un pequeño monederito y ya está ¿Ves? Y este en particular va a ser un vídeo que voy a hacer Igual que el bolso rojo Va a ser en privado Y va a ser una técnica cepillando de una forma diferente La anilla que no se ve por aquí por internet Y va a parecer como tipo esc escama Parecerán tipo escama Precioso también un bolso para fiesta Que va a quedar muy lindo pero ese será igual que el bolso rojo. Tiene mucho trabajo y son diseños míos y el que lo quiera tendrá que pedirme el tutorial. Venga, gracias por verme y perdonad que no haya puesto el patrón en el vídeo cuando lo estaba haciendo. Pero da igual, aquí lo tenéis, ya sabéis cómo lo saqué. Y así os podéis hacer una idea de cómo podéis hacer vuestros patrones y cómo podéis empezar las cadenas para poder realizar los bolsos. Venga, hasta luego y muchas gracias por verme.